Travel, eh, bienvenidos a nuestros videos por Nueva York. Y el día de hoy tomamos un tranvía, ese, ese, tranvía para cruzar de Manhattan a la Isla de Roosevelt. Cruzar eh, una parte del de, ¿de río. ¿El río? Sí. Eh, ¿Y está bien padre? Pues, ¿está, ¿Está incluido en tu tarjeta? Metrocard y compra sí. la de por n cantidad de días nosotros compramos la tarjeta siete por 7 días, días. les voy a enseñar eso está y está incluido, ya no tienes que pagar nada adicional eh, y la vista está padre, vale eh, la, verdad, vale vale la, la pena. pena, vale la pena, si es un trayecto muy corto si tienen tiempo, vengan eh, de rápido para ver este, bueno para para tener la experiencia del tram si sube, hay una parte donde se sube un poquito alto ya después baja pero es muy rápido muy muy rápido